Bueno, ya estamos nuevamente aquí en vivo. Eh, disculpen, disculpen. Disculpen ustedes. Eh, Hubo una interrupción aquí. Me, me puse a hacer aquí un movimiento y... y... Fue digital. Y como <risa> todo es muy sensible, así es que de repente si, fue, si nos fue, borramos, eh, no se vayan ustedes. <risa> estamos fue, fue tratando un, de... un, un, un detalle un ahí de... Un movimiento... <risa> Y es que ahorita todo esto es muy sensible Muy sensible <risa> y, y, y se nos fue la, la señal Este Pero ya, ya estamos de regreso aquí si con Si por ahí, más disculpa Disculpa que de eh, repente se cortó todo Pero fue sí, este, un... Es uh, increíble Como eh, Cualquier pequeño error en, Puede ser fatal <risa> este, sí, Pero no. ya ya Estamos en, en vivo nuevamente. Eh, Así es. Eh, ok, estamos en vivo nuevamente. Ya sí. aquí ya me dice que estamos en vivo. Eh, disculpen, bueno, disculpen porque se nos fue la, la señal y. El, el, el eh, tema que, que, que traemos. Es. Uh, ¿Qué queréis que os hagáis, eso. verdad? Ajá. E ese es el tema. Así es. Y, y es que esto lo, lo, lo queremos manejar como un como un diálogo con Dios. Sí. ¿Verdad? Que queremos, o sea, el diálogo con Dios se hace el a diálogo. través de, de, sí. de la oración. Sí, amén, amén. Eh, entonces, es como si el Señor estuviera frente a nosotros y nos dice... ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué, qué quieres que ¿Qué te quieres, haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Así eh, es. Y, y esto es bien bien bien importante. Y fíjate, y ahí es donde empieza la fe. Uh -huh. Así es. Así es. Ahí es donde empieza la fe. Cuando nosotros podemos ponernos en un acuerdo con Dios a, a, a través de, de, de la oración. Así es. Y que el Señor, pues... Uh, Inclinad, no, no, inclinad vuestro oído uh -huh. y venir a mí, oír y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes uh -huh. a David. Y aquí yo le di por testigo los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Tenemos que inclinar el oído a nuestro Dios para escuchar, escuchar eh, su voz eh, espiritualmente hablando. Sí. Eh, y, y el Señor nos, nos guía, nos capacita, nos instruye. Ah, ah, así es. Fíjate, eh, ahorita, por ejemplo, en esta falla que tu, tuvimos aquí, nosotros, fue un error mío. Este, no, no es cuestión de, del equipo. Este, fue un error mío. Sí, sí. Eh, me di cuenta que el micrófono lo tenía desconectado y estábamos a través del micrófono de, de, de la cámara. Ajá. Pero me usa más el micrófono que, que el micrófono de la cámara. Sí. Entonces, al conectarlo y yo, moverlo yo aquí a la pantalla, me, se, me, se me cortó. Y entonces, este, pues sí, ya estaba por ahí Mar, y no sé quién más podía haber estado. Eh, pero bueno, ya estamos otra vez ya en vivo. Ya estamos mío. nuevamente. Eh, vamos a, a continuar, porque si no el tiempo se nos va a ir. Y yo quiero que hoy sea un poco más corto el Así es, el video. así es. Bueno, yo quiero. <risa> bueno, no, sa no sabemos a, hasta dónde el Señor nos lleve. Así de que no hay que hablar y decir nada. <risa> Así nada, es. el Señor nos guía y el Señor dice, hasta aquí Rafael, hasta aquí. <ríe> ok, hablamos de, de los tiempos, de los tiempos tan complicados, eso sí que queremos recalcar. Okay. Miren, nuestro fuerte nunca ha sido la, la política, porque nunca ha sido político. Pues no. Ni me interesa hablar de política, pero sí podemos hablar de los políticos. Sí, ¿verdad? orar por ellos. Eh, exacto. Sí, sí. Eh, porque porque a, al escuchar las noticias y, y al ver comentarios que, que hay muy fuertes uh, acerca de los diferentes presidentes que existen o jefes de, de, de países, no eh, si mencionamos algunos nombres, por ejemplo... Allá el de Rusia, Putin, o, o el de allá de, de China. Sí. Eh, no, no, ¿cómo se llama? Este, o el de Argentina, o el de México, o el de Venezuela, o el de Cuba, o el de aquí de Estados Unidos, o de cualquier parte del mundo. Sí. Eh, allá donde hay reinados, como en Inglaterra, eh, como en España, pero también tienen eh, un, como un presidente como quiera. Sí. Este... En fin, en, en diferentes países se manejan de diferentes formas, sí, diferentes la, formas. las políticas. Sí. Pero no importa cuál sea el país, sea europeo, sea asiático, sea acá de la América, sí. sea de donde sea, estamos llamados a orar por ellos. Amén. Estamos llamados a orar por ellos porque hay... Un, un cierto, una, una cierta sujeción a los mandatarios. Así es. El problema es cuando los, manda, los mandatarios se quieren pasar de la línea. Se salen fuera de, del cauce. Eh, eh, exacto. Y entonces ahí es donde eh, nosotros como cristianos debemos de tomar la, la postura de querer no gobernar o, o no manipular a ningún gobernante con el, no. uh, con el amor y con el poder de Dios. Pero sí que Dios se encargue de ellos, porque qué mejor que el Señor sí, sabe cuándo sí y cuándo no. Que hagan las cosas correctas, correctas uh -huh. como debe de ser. Así es. Entonces, creo, creo que es lo, lo, lo más importante de, de lo que debe de, de existir, de lo que debe de haber uh -huh. y de lo que debe de ser. Cuando nosotros ponemos en las manos del Señor un, un, un país, uh -huh. eh, una ciudad, eh, cuando hay una necesidad de, así que, que envuelve a la sí, comunidad. Sí. Así es. Pues qué mejor que ir Señor. Así es. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no lo hay. No, no. no para no, Dios no, no, no, no hay lo nada hay. imposible. Como puede ser eh, sanidad, puede ser otro tipo de bendición, cualquier tipo de necesidad. que haya en ese momento. Entonces, eso es lo, lo, lo más importante, que tenemos que estar ahí bien conscientes. Y ya cuando nosotros estamos en el conocimiento del Señor, o sea, en la, en la palabra del Señor, Qué importante es decirle al Señor, te encargo mi presidente, te encargo al mandatario que está ahorita en turno. Así es. De, de mi país. Toca y, su vida, toca su vida. Y, y, y de paso, pues bueno, está el, el otro país y el otro país y el otro país donde tú tengas algún interés en que Dios haga un algo. Así es, así es. ¿Por qué? Porque a veces nuestras familias o nuestros familiares están en diferentes países en diferentes países así es ejemplo, bueno, nosotros tenemos algunos eh, familiares eh, sobrinos por ejemplo que están en, en europa eh, uno creo que está dando clases en china eh, y, y otro que están en, allá en, en españa en españa en barcelona por allá eh, y pues se, se mueven ellos sí. de acuerdo a, a su propia necesidad. Entonces, si sí hay familiares o que viven en Estados Unidos, o que viven en México, uh -huh. o, o que viven en cualquier otro país, conocemos a, a un amigo de, de nosotros que ha sido nuestro técnico que se nos fue de, de aquí del área, eh, está, es de México, eh, estaba aquí viviendo... Y ahora se me fue para Colombia. Para Colombia. Manuel, Manuel, Manuel sí. Y, y, y así... Pues que bendiga, Manuel, donde eh, estés. El, el señor tiene, de una manera o de otra, el movimiento a la gente. Así es, así es. Entonces, y es lo que queremos es poder ser de ayuda y poder ser de bendición. Uh -huh, creo creo es. que es lo menos que podemos claro. hacer nosotros por la gente, por las personas, por la comunidad... Y como estamos en estos medios que no sabemos hasta dónde llegamos. No, no sabemos. Porque ahorita nos, alguien nos puede estar viendo ya en, en, no sé, en Europa, por ejemplo. Uh -huh. por, por decir una, un en lugar. Suiza, en Suiza también. Este, en en, sí, en sí. Francia, en, en Inglaterra. En... Sí. O puede estarnos viendo aquí el vecino o puede estarnos viendo. En México nos pueden estar viendo en cualquier otra parte. Así es. Entonces, pero lo, lo importante es que nosotros sepamos ir al Señor ante cualquier necesidad. Así eh, es. Y vamos a entrar a, a la palabra de Dios. Este, y, y nos vamos a ir ahorita, en este momento. No, a, Mateo 20. Mateo 20, del, del, del 29 al 34. Así es. Este... Y, y aquí vamos a ver una situación más o menos similar a la que veíamos ayer Sí, eh, porque habla aquí de, de dos personas invidentes, de dos personas que no tienen su vista eh, en, en el programa de ayer eh, también hablamos de otros dos pero en otro pasaje bíblico Ajá. y ahora vamos a estar utilizando otro pasaje más ¿verdad? Eh, y por las características de, de, del del contenido. Creo que eran dos situaciones totalmente diferentes, pero sí. al igual eran dos, dos, dos personas invidientes o ciegos. Que les faltaba la vista. Exacto. Entonces, Bien. el 29 nos dice... Ok. Eh, el 29 nos dice de esta manera, dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud ajá. y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Oye, tengo, una de las cosas, a, ayer hablamos de la misericordia, y aquí habla también en este pasaje uh -huh. algo de la misericordia. Uh -huh. Y es que el Señor lo que tiene es misericordia precisamente. Sí, amén. Para con todos nosotros. Sí, amén. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea la situación de nuestros países, sí. no importa la situación por la que estemos pasando, Dios Men, así es. en su grande amor siempre tiene misericordia, misericordia para con grande. sus hijos y para con aquellos que le buscan. Y fíjese ahí, ahí, mi amada, mi amado, la importancia de buscar nosotros del Señor. Así es, muy Porque importante. Porque Él tiene misericordia. Claro, claro que, que sí tiene. Pero tenemos que buscar, buscar de Él. Sí. Entonces, es bien importante que nosotros estemos bien conscientes de que la misericordia del Señor siempre está puesta allí. Sí, amén, amén. Dios siempre está puesto allí para bendecirnos, para ayudarnos, para estar con nosotros buscar, en, buscar. En, en esa necesidad que pudiéramos tener. Así es. Entonces, aquí en el este, pasaje, en el 30, dice que hijos ciegos que estaban sentados eh, eh, eh, junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba y es que como iba siempre mucha gente detrás de Jesús uh -huh. o al lado de Jesús pues yo creo que estos oyeron por los comentarios uh -huh. y que era Jesús el que, que iba era pasando Jesús, así es. y ya habían escuchado de Jesús uh -huh, ¿sí? Sí, ya habían, sí, escuchado, ya habían de escuchado de él y, de y, y ellos sabían, estaban conscientes. Estaban ciegos, pero no estaban sordos. Claro. Entonces, ellos estaban bien conscientes de que Jesús era el único que les podía dar una bendición. Sí, amén. ¿Verdad? Amén, así es. Sí, le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Uh -huh. Y la gente les respondía, les respondió, para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David... Ten misericordia de nosotros. Fíjense, pero aquí, aquí hay una actitud bien, bien tremenda de parte de la gente. Y, y eso es bien importante que lo, lo podamos entender. Cuando dice ahí eh, eh, al principio de, del verso eh, 31 y la gente les Respondió. reprendió. Les reprendió, sí. Y la gente les reprendió. ¿Qué significa reprender? Porque se estaban regañando, hombre. Sí, exhortándoles. ¡Ay, hey, no, no, ¡Cállense ustedes, hombre! Ustedes, ustedes están ahí ciegos, ahí quédense donde están. ¡No! Era el sí, momento los... para que ellos también hubieran dicho, señor, señor, aquí hay un de ciego como los otros. Sí, había un, un, un menosprecio por, ¿Sí? por, por, por la gente este pues que, que no veía o que estaba pidiendo eh, limonas y todo eso. Sí, en, en, entonces tenemos que tener cuidado ante ese tipo de situaciones porque nunca sabemos dónde está la verdadera necesidad. Así es. Si nosotros estamos bien, exacto otros pueden estar en la necesidad. Claro, claro, así y es. vamos a ser un puente. Precisamente para bendecir, para bendecir Al que está necesitado Amén, amén, así es Ahora Déjenme decirlo de esa manera Ahorita que hablábamos de los gobernantes No por el hecho De ser gobernantes <coughs> Tienen Todo, toda la verdad Absoluta en ellos La capacidad y, y todo, sí No, no, no porque son los gobernantes Muchas veces los gobernantes son Por cuestiones de simpatía Sí, sí, de por simpatía. imposición o, o por alguna otra razón no Popul popularidad o el, el populismo en fin pero es, eso no les da eh, la la llenura mental y creativa sí. para ser el mejor gobernante exactamente hay gente que que sí tiene muy buenas gentes a su alrededor y pueden ayudarles a, a mejorar sí y sobre todo cuando el gobernante está dispuesto a escuchar exacto si el gobernante no está dispuesto a escuchar pues, es muy muy complicado es muy difícil qué lástima ¿eh? Pues, eh, eh, exacto sí sí porque si el gobernante no sabe escuchar él quiere imponer su propia ideología lo que él quiere va donde quiere ir uh -huh. y, yo quiero poner el ejemplo de México Y lo quiero poner como un ejemplo Nada más Ay. sin nosotros estar completamente eh, Seguros de que así sea no Simplemente para llevarlos en oración ¿no? sí, nada, nada más Por ejemplo, si vemos Las personas de, de Cuba Están tan acostumbradas A vivir en la forma que viven Que ya se acostumbran Que, que Comentábamos en, en días pasados en todos los videos, por ejemplo, los vehículos que ellos usan, los carros, pues sí, las carrocerías son, son viejísimos, allá de los años 50 o algo así, uh -huh. pero ya todo lo que es el interior de, de, de, del motor, uh -huh, eh, uh -huh. transmisión y, y no sé cuántas cosas más, ya no son los originales de, de esos no. vehículos ya fueron no, ya no. injertados ahí otros motores otras transmisiones otros diferenciales en fin lo, lo que haga mover al vehículo sí si nos vamos ahorita a, a Venezuela que ya está un, un, un amigo de, de nosotros este pues eh, yo creo que si nosotros le decimos a Alexer, oye te quieres venir para acá de vuelta estoy segurísimo que diría sí claro claro ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos están allá dentro de una uh, congregación, están ahí la atendiendo una, una, en una iglesia, uh -huh. estoy seguro que no están contentos. Pues no, están, muy lim están limitados, o sea, porque sí. están bajo control de, sí. del gobierno. Y, y, y entonces, en, en países como China, tienen un control tremendo en, en la gente. ...que las cámaras que hay en, en la ciudad, captan... Los están vigilando. Sí, captan la, la imagen y los algoritmos que hay en, en, ahorita en, en la tecnología. ¿Saben quién es el que va caminando? ¿Y saben qué, qué, qué, qué, qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Y si saben que es un alguien que hace daño? Si no, lo empiezan a, a, a, a seguir... Y le van a mandar un, hay, un, una guardia por ahí. Hay un super control tremendo. Sí. Entonces, en México se, se habló de, de, de que querían establecer un sistema como ese. Pero en China no toda la gente está contenta. Pues claro que no, claro que no. El pobre sigue siendo pobre en, en China. Sí, sí, sí. Como en tantos países, ¿no? Como en Honduras, como pues en Nicaragua. A, a trabajar muchísimo, pero pues están como esclavos. Sí, eh, en, paja, entonces. Pero, no queremos no. hablar de política, pero sí queremos poner a esos políticos uh -huh. en las manos del Señor. Así para que es. si el Señor, que lo sabe todo, que lo entiende todo, él quiere que esas personas cambien, nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor tú, tú, tú, tú, tú de, donde, hacer, de donde tú seas de, de, del país que tú seas así es tú, puedes tú dile hacer. al señor así si en tu es. país hay alguna alguna pequeña muestra de por ahí de, de, de que no está correcto habla con el señor sí ¿por habla qué? con el señor nosotros creemos que, que el señor López está mal pues yo tengo que orar por él sí Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas vertientes ver, ver, ver, que, que dicen que por donde va caminando no es el mejor camino. No, no, y pues ya... Y, o sea, ya todo lo que ha hecho o se pues, ha destrozado el país totalmente. ¿verdad? Y fíjate lo que son los egos eh, personales. El, el egocentrismo, la avaricia, el... bueno. Hubo o, un, Una persona que... Que le dijo que él era como, como Jesús, como Señor Jesucristo. Imagínate. Eh, eh, y si él se lo creyó, a lo mejor está pensando que él es como Jesucristo. Sí, es que él todo, todo lo que se, se mete a la mente, él, él cree que es cierto. Porque eh, nadie le escucha. Eh, eh, eh, él eh, vive exacto. En, una, en una burbuja de sus propias ideas y, y sus propias cosas. Eh, eh, y a nadie oye. Eh, entonces, eso, eso es lo complicado muchas veces de, de, de las situaciones en los gobernantes. Y no que, queremos hablar mal de ninguna política, de nadie. Pero si tú en tu país donde tú estás, sea aquí en Estados Unidos, sea en México, sea en, en, en Centroamérica, mm, o donde, donde quieres que sea. tú te encuentres. Y tú sientes que, que, que la persona que está gobernando no está en la posición correcta. No está en sus cinco sentidos. ¡Hora <risa> pues que... Dios! Sí, sí, sí. ¡Hora Dios! Tenemos que poner puentes entre la persona y Dios y que nosotros seamos ese puente que nos ayuda a llegar a ese lugar. Así es. Para poderle decir, Señor, aquí está este hombre o quizá esta mujer está gobernando mi país uh -huh. pero yo creo que no está bien eh, algunas amistades mías dicen Así que no es. o sea, que, que están estamos de acuerdo que no está bien pues póngase en orar claro sí uh, no, nos dice Irma, bueno, por lo que estás diciendo este uh, ahí en Isaías 55 este 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado Amén. y amadle en tanto que está cercano. Uh -huh. Y en el 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Uh -huh. Amplio en perdonar. amplio uh -huh. Pero tenemos que a, a llegarnos al, al Señor y, y, y, y confiar Y creer que Él lo puede hacer Y, y Él lo hace Pero hay, hay ese, ese requisito Sí Entonces Para no hablar nosotros directamente uh -huh. de, de, Del gobernante Pero sí eh, Si tú eres de las personas que, que sientes que no está correcto Pues es tiempo de orar Es tiempo de orar entonces, Así volviendo es. aquí en, al pasaje que, que estábamos en el 30. Eh, y ah, eh, perdón, el 31, es... 31. Y la gente les reprendió. Para que callasen. Para que callasen. No, no podemos callar a nadie que está clamando por algo. Así es. ¿Por qué? Porque ahí estaban clamando por salud. Estaban sí, clamando por la vista. Por la vista. verdad. Uh -huh. y, y sigue diciendo ahí. Dice, pero ellos clamaban más, diciendo. Pero, ok, pero ellos clamaban más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, clamar más. Sí, sí, sí. Y, y es que hay, hay ahorita hay mucha ceguera espiritual. Mucha Ay. ceguera espiritual. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eh, dices cada verdad tú que, que, que, que, que da miedo. No, pues sí, es que hay una ceguera espiritual. Miren, y la ceguera espiritual de, de la que está mencionando ahorita mi esposa, yo la veo desde de esa perspectiva. Cuando un predicador no está usando su Biblia para predicar, si no quiere apoyarse en una tableta o en, el, el, en su teléfono, teléfono X. O porque en las sí. pantallas eh, ponen ahí el texto bíblico. No hay como que tú le digas a la gente. Hey, hermanos, el Señor, aquí, aquí en su dice. palabra, dice. Así es. Y aquí dice, en, en este pasaje que estamos leyendo ahorita, uh -huh. que la gente les reprendió a los que estaban clamando. Uh -huh. y, y dice, pero ellos clamaban más diciendo... Sí. Y entonces Señor, tú, tú sabes, ah, no, pero tú, tú decís esto ahí en el en el en el, sí, el anterior, ahí en sí. deja limpio, deja limpio su camino uh -huh. y el hombre iniquo sus pensamientos, uh -huh. y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Entonces, si un gobernante no está en la parte correcta. Uh -huh. La misericordia de Dios. Uh -huh. Ayer hablamos de la misericordia. Hoy estamos hablando nuevamente de la misericordia. Sí, amén. ¿Cómo Dios? Pues el tema es ¿qué quieres que, que, que, que os haga? El Señor. Sí. Es, es ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres que ¿Qué, qué haga? quieres que el Señor haga? El Señor te está pues preguntando. Clama al Señor. Clama. Clamar al Señor. Señor. Tenemos esta, esta necesidad. Sí. Padre Santo. Toca, toca a los gobernantes, porque su mentalidad no está, no está bien, señor. Sí, hay, hay un personaje que, que a veces lo, lo vemos y eh, dice, no, este ya… Está eh, sí, sí, ya… Sí. La, la tatema ya no le, dice, no, no le <risa> funciona bien. No le a, llega el, el agua a, bien acá <risa> al tinaco. Eh, entonces. Sí, no, no, es que en realidad eh, este. De... Pero uno tiene que estar consciente para poder dirigirse hacia donde se tiene que dirigir, que es el Altísimo. Amén, amén, amén. Así y hacer tu mano, Señor. Solamente usted, Señor. Tú míralo. Tú, tú, tú que todo lo sabes, Señor. Tú míralo. Mis ojos y mis oídos dicen que no está bien. Así es. Pero tú que todo lo sabes, Señor. Endereza su camino, endereza su mente. ¿Por dale. qué? Porque, porque se trata de ese pueblo. Sí, sí, sí. Se trata de, de, de, de ese país. Porque so, somos muchos, muchos millones de gente. Así es. Entonces, imagínate si nosotros podemos clamar al Señor... Así como esos dos cieguitos. Sí, podemos clamar. No importa que alguien nos quiera callar. Uh -huh. sí, no, no, no, importa. no importa. El Señor sabe realmente la necesidad que el hay. El Señor sabe la necesidad. Claro, claro que sí. Y si el Señor sabe la necesidad, pues entonces tenemos que, que, que ajustarnos al Señor. Pedirle. Todo y, y, y en ese pensar de, de que Dios conoce todo, de que Dios conoce todo. Uh -huh. Déjenme decirles que eh, para Dios nada, nada es imposible. Y vamos a continuar ahí. Dice: Señor, es. hijo de David, ten misericordia de nosotros. Uh -huh. Y, ahí en y el, deteniéndose. Y deteniéndose. Fíjese. Y deteniéndose Jesús. Si esos hombres no claman, si esos hombres no hablan, que eso no, no se detiene. Pues él iba en su camino. Ajá. A lo mejor ni a, pudo ver a, a, por la multitud que iba, a lo mejor ni sabía que estaban ahí esos, esos hombres. Ajá. O puede ser que, que, que sí, porque para él, o sea, bueno, pero, pero, pero a veces... O sea, eh, es necesario este, eh, llamarle y, y buscarlo, sí. eh, porque, o sea, está la necesidad. Entonces, Él quiere que, que nosotros en lo personal llamemos y le busquemos. Exacto. Entonces, ¿qué, qué pasó? Jesús los llamó uh -huh. y les dijo uh -huh. el sí, tema. Señor. ¿Qué queréis que uh -huh. os haga? Sí. ¿Qué queréis que os haga? En, o sea de, de seguro que Jesús sabía uh -huh. qué es lo que estaba pasando Sí, claro, claro Pero quería oír sus voces de ellos Oír sus voces, sí, claro Y muchas veces es lo que nosotros tenemos que hacer No basta con que el Señor sepa Si tu presidente De, de tu país Es o no es la persona más justa uh -huh. O la más correcta sí, O la sí. más indicada Dios quiere. Yo entiendo aquí, por lo que estoy leyendo, uh -huh. que el Señor, el señor quiere ¿Qué preguntarnos, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Así es. ¿Sientes tú que, que, que no está bien lo que está haciendo? ¿Qué quieres que haga entonces? Uh -huh. Que hay un Así cambio, es. que, que, que hay un cambio en su mente, en su corazón. Que quite la ceguera espiritual que hay. En ¿Por el... qué? Porque el hecho de ser un gobernante y que fue elegido correctamente, que fue elegido eh, democráticamente, eh, me sí. recuerdo en, en uno de los programas que tuvimos uh -huh. eh, allá en el, en, la, en el área del Valle, uh -huh. cuando... Eh, teníamos un invitado ahí en, en, en, en los micrófonos sí y, y me, me nos decía que hay ministerios o hay personas sí, sí. que parten o zar, zarpan de, de, de, de, de un puerto seguro, de un puerto seguro uh -huh. pero que ya en el alta mar Pierden la brújula. Se, se les pierde la brújula y no saben para dónde van. Pues. Entonces, ese es el problema. Quizás en el principio era bueno. Uh -huh, uh -huh. La, las ideas, la, la, la, la, los pensamientos quizás eran los correctos. Pero al, al ir transitando en el ancho mar uh -huh. de dirigir a un país... Uf, que no se viene una tormenta o algo porque... Sí, sí, no, el, no. El, el, el barco puede cambiar de rumbo. Sí, y se le, se le vienen tantos pensamientos y, y, y, y con eso de que, pues, el, el poder los enferma. Sí, esa es otra cosa, sí. <risa> Entonces, pues, este entran muchos pensamientos malos. Exacto. Entonces... Cuando ese hermanito que, que estaba ahí conmigo en, en, en cabina, ahí desde la radio, mencionó eso, nunca se me, se me ha olvidado porque de esto yo creo que hace más de uh -huh. más de 20 años. Uh -huh. Sí, más o menos. O 20 años más o Como menos. Cerca de 20. Y, y no se me ha olvidado, una cosa es partir de un puerto, de un seguro, puerto seguro, lanzarnos a la mar pero que ya en la, en la mar uh -huh, uh -huh. no falta que pase viento que contrario, tormenta o lo que sea, y puede se variar, sí sí se desvía. Y, y si el timón no funciona bien y la uh -huh. brújula no funciona bien, no sabemos para dónde quedó el norte o para dónde quedó el sur, el este o el, es, o el oeste, dependiendo hacia dónde se vaya. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no perdamos la brújula, no perdamos eh, el, el, punto. Eh, el punto clave a donde queremos llegar y queremos aterrizar. Así es. Queremos desembarcar. El enfoque, sí, sí. ¿Por qué? Porque es, es que, que vienen del enfoque. Uh -huh. Perfecto. En, entonces, no lo perdamos, mi amada. No lo perdamos, mi amado. Así es. Porque si tú eres, tienes un enfoque bien definido en tu vida, no lo pierdas. No. Pero clama al Señor. Clama al Señor. ¿Por qué decimos clama? es un Porque mira, nosotros por más que oremos por ti o por más que oremos por, por alguien, falta que tú también lo hagas. Sí, porque porque es, la necesidad es tuya. Es, es personal, cada quien, e, cada quien en lo individual es personal y hay que clamar a, a Señor. Y es que este, nos, nos sigue diciendo el Señor ahí, con relación a esto, ahí enseguida 55, si, este, dice, porque deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual eh, tendrá de él misericordia y el Dios nuestro el cual él es amplio en perdonar dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos Amén dijo Jehová Ajá. como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ver, sí. entonces el señor o sea el Señor, o sea, Él, él, nuestros pensamientos no son los de Él. Así es. Y, y entonces, ningún arma forjada contra ti se prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Uh -huh. Entonces, Él está listo para ayudarnos. Así es. Entonces, ese es un, un, un punto bien importante del cual nosotros queremos um, así subrayar. Como, eh, mira, subrayale ahí. Eh, o, o si puedes usar un, un marcador como, como este. Un marcador así como este. Para que ahí lo subrayes, lo marques. Así es. Para que no pierdas el enfoque Así de lo es que está también. pasando o está sucediendo en tu pensamiento, en, que, en tu acción o en lo que tú quieres o, o estás haciendo. Si esos hombres no, no hubieran clamado, uh -huh, pues sí. Si, y, y si le hacen caso a, a, a los que le están ahí reprendiendo, que hey, cállense, no molestan al Señor, uh -huh. pues se hubieran quedado cieguitos pues sí. Entonces, sigue diciendo ahí para terminar. Y desde el descendiente Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que Dios haga? ¿Y qué dijeron ellos? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y yo creo que eso es una cosa bien importante, que sean abiertos nuestros ojos. <ríe> sí. Me gusta lo que, como lo dice aquí. Sí. Que sean abiertos nuestros ojos y también nuestros oídos. Así es, así es. Los Porque ojos, todo el no mundo, tú, yo y todo el mundo, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para tener nuestros oídos. Nuestros oídos. Porque no solamente basta con ver, sino también con oír. Sí. Y, y nuestra boca que, que hable claro, lo que, lo que lo, tiene que lo hablar. Lo que tiene y... que. Sí. Eh, eh, exacto. Entonces, fíjate la importancia del escudriñar de las escrituras. La importancia. Por eso. Eh, ahorita por lo que decía mi esposa, qué importante es que cada siervo de Dios siempre predique con la palabra. Amén, amén, la palabra, la palabra. No con el teléfono, no con la tableta, por más útiles que puedan ser. La palabra se tiene que predicar de la este libro sagrado que es la, la Biblia. Este. Este, y que le podemos decir sí. a, a, a la gente Mira, aquí dice esto precisamente Te da la autoridad eh, Sí, claro y, y es que si aquí lo dice Yo lo creo amén. Y lo tengo que recalcar Lo creo, sí, amén. lo dice el Señor Y por eso te lo decimos. Amén. Y, y dice así Ellos dijeron Señor Que sean abiertos nuestros ojos uh -huh, uh -huh. Y yo te le agrego Y también nuestros oídos Sí para sí. poder escuchar lo que Dios sí quiere, que tú veas y escuches. Amén. Y sigue diciendo. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ah, aleluya. Entonces, mi ser? amado, mi amada, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, ¿fíjate? qué final de, de, de este eh, pequeño... Espacio que estamos tomando uh -huh, uh -huh. Eh, para comentar contigo. Así es. Entonces Jesús, compadecido. ¿Tú crees que Dios no se puede compadecer de ti en ese momento que estás en la necesidad? Claro. ¿Acaso ¿Tú crees que el, el, el amor del Señor no se puede compadecer contigo o con tu país? Sí. Porque estamos hablando de los países. Ah, claro, de los países. De los países también, sí. Sí, sí porque eh, en Colombia, en Venezuela, en, en Perú, en Chile, bueno, para no hablar de, de ningún país más en, en lo particular. Sí. ¿Cómo, cómo están los, nuestros países? Sí. Son ¿Cómo? nuestros países hermanos, pero ¿cómo están? Sí, sí. México aquí, Estados Unidos, en fin, ya dije que, que no más país, pero... Eh, entonces, los que estamos oyendo, los que estamos viendo y que sintamos que no está bien, Padre, Amén. mira aquí esta situación. Mira esta situación. La necesidad y entonces, es grande. el Señor se va a compadecer. Amén, amén. El, el es... Señor se va a compadecer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué, ¿qué hace el Señor Jesús? Le toca a él personalmente los ojos. Ya sí. No voy imaginar que se acerca el Señor Jesús y pone su, su manita ahí en sus ojos. o No sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero el Señor puso el sus señor manos en sus ojos. Le dio la vista. Dice que enseguida. Enseguida. enseguida recibieron la vista. Recibieron la vista. Pero, ojo. A simple. propósito de la vista <ríe> Ojo así sí, sí. ¿Qué sucedió con esos hombres? Le siguieron Estuvieron felices Por lo que acaba de acontecer en ellos Claro, claro que sí Y le siguieron, y le siguieron. Y le siguieron. Yo quiero que tú también le sigas al Señor Sí, amén Porque yo quiero que Dios te dé la respuesta Que tú estás esperando y que tú sigues en el camino. Amén. Es como cuando les decimos, compartan esto. ese es un, como un seguimiento. Así es. Este es igual a un seguimiento. Un seguimiento. Síguenos. O, o sigue el mensaje de Jesús. Amén. ¿Cómo? o compartiéndolo. ¿Por qué? Porque esos hombres iban a andar testificando por donde quieran. Claro, claro que sí. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Amén. sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que las, eso. Que las envíe será qué prosperada, prosperada. qué para es eso para que los envíe. pues salir adelante así es continuar bendiciendo será prosperada amén amén amén y es lo que queremos mi amado es lo que queremos mi amada que tu vida también sea prosperada y bendecida en el nombre del Señor así es, amén es lo que queremos no te estamos pidiendo más compártelo bendice a otro amén, así es. es es lo que te pedimos nada más y comparte del Señor y al compartir ese, este video Estás compartiendo Palabra de Dios. Claro, ¿sí? claro que sí. Porque amén. estamos hablando amén. de lo que el Señor que dice. Su palabra. palabra. Y ya 44 minutos amén. de esta segunda parte. A porque verdad, la primera sí. no, no, nos falló por un sí, error Sí, se, se, se, se, se cortó la, la comunicación, pero bueno. Pero queda? vamos a, a, saludar, a seguir adelante. Sí. Y nosotros ahorita vamos a orar amén. por el presidente de aquí de Estados Unidos y vamos a orar por de México y tú oras por el tuyo si eres Así de México bueno, pues ahora te por, por el tuyo y si estás Me... en Colombia pues por, por el de Colombia orar por, por los presidentes que están ahorita en, en, en, eminencia. en eminencia los que están al mando y que tienen muchas este pues responsabilidades que el Señor les dé la, la sabiduría les dé la luz y que no sabios tampoco son humanos. Son humanos, sí. Falibles. Y a veces muy falibles. falla, sí. sí. Vamos a sí, orar. Sí. Padre. Oh, mi Cristo. Alabamos su santo nombre. Gracias por su bendita palabra. ¿Cómo no Graciela. pedirle, oh, Padre Santo? Gracias, Señor. Porque ustedes por nuestro país, por México. Favor. Y por este país, quien sabe, de las puertas para que estemos aquí. Sí, señor. donde están aquí nuestra propia familia sí, mi Eso cuatro hijos nuestros es... siete nietos no, no nos ponemos, señor. bendiga al presidente de este país sí, señor. señor bendígale señor es un presidente Porque, nuevo que, que toque su vida toque su corazón ha estado de vicepresidente en otros periodos anteriores pero sí, ahora es el presidente déle la sabiduría déle el entendimiento señor porque tienen Y grandes, hay señales, Señor, de que pudiera estar cometiendo errores. Hay grande responsabilidad en cada uno. Pero sí, proteja señor. a este pueblo. Sí, Señor. Dándole más sabiduría sí, a este sí, hombre. Protéjanos, Padre. En el nombre de Jesús. Eh, padre en el nombre Santo, de Jesús. Que todo lo que haga el presidente de aquí de Estados sí, Unidos. Señor. Junto con todo su gabinete, con toda su gente. Oh, mi Cristo. Que, que ellos puedan hacer el mejor trabajo. Un sí, trabajo excelente. Asesoramiento espiritual, Señor. Porque aquí en este país, Señor, es un país de inmigrantes. Sí, Señor. Hay de tantos países, Y aquí sí, sí, habemos señor. gente de tantos países, Señor. Sí, Señor. Que, que Cristo, hemos Dios visto en las noticias, nombre, Padre señor. Santo, como Santo, niños, de niñas, como mi Cristo, mujeres, de todas las edades, han venido. embarazadas y no embarazadas, sí, señor. caminando, luchando, brincando Cristo. por las, todas las trabas que se ponen las en la carrera. Sí, Señor. y Padre, oh Padre Santo, cuánta gente necesita, la necesidad que hay, Padre, en este mundo, señor? poder en este establecerse país, bien en cada país señor, para poder este mundo. vivir. Sí, y que sus familias vivan sí, de la mejor manera posible. Sí, señor. Y nuestro México, en el nombre Señor. nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre. Viendo y entendiendo, Señor. No quisieras que ese populismo, Señor, de cada necesidad de del cada presidente país? que está ahorita en el mando, sí, señor. lleve a México oh, mi cristo a un comunismo. Sí, Señor. A una dictadura. A un desastre, sí, señor. México. Cristo. Es un país que ha luchado mucho. Sí, mi Cristo. Ha tenido buenos y malos gobernantes. Es un país tuyo, señor. Pero al parecer, todo, ese ha sido el más peor de los que ha habido. Todo Centroamérica, todo Sudamérica. Cámile, señor. señor. Sí, mi Cristo. Ponga gente... Sí, señor. Que va y le diga sí, hey, Presidente o Manuel O, o como le llamen Sí, señor. Tranquilo Necesitas tú Que Dios esté en tu, en tu vida Que verdaderamente sí, Jesús esté en tu vida Sí, así es. No que tú seas como Jesús Sino que Jesús esté realmente en tu vida sí, Que Él te dé la sabiduría que obedezca, Para gobernar sí, señor. A este tu pueblo Así sea. Y así en todos los países, Señor. Y que cada personita que nos está viendo y escuchando, dependiendo del país que estén en, Señor, buscale, buscale. Que puedan ¿verdad? buscar, Señor. Ahorita que usted, y que usted pueda hacer una obra maravillosa en cada país. Sí, mi padre celestial. No hay país, Señor, que, hermanos, que no le necesite. Ponemos, Señor, a todos los países, todos los gobernantes. Todos y Padre Santo, y por, su, por todos sus siervos. Están gobernando De todo este, el mundo. Este país, de todas señor. partes. De todas las doctrinas sí, que hay. Cristo, sí, Señor. Señor, enderece sí, esas mentes, sí, esos corazones. Señor. Y que prediquen realmente su verdad. En el nombre de Jesús. Su palabra. Se lo pedimos, Señor. Y que sean sensatos, Señor. Y obedientes sí, a señor. su voz. Así es, Padre mío. Y que nos quitemos tanta doctrina que existe. Sí, Señor. Algunas tan erradas, tan sí, falsas. Sí, Señor. Sí, mi Cristo. Porque conocemos Mucho algunas de, de señor. ellas, Señor. Sí, y por eso lo, lo decimos. Cambie las vidas, cambie los corazones. Y que cada sirvo suyo, sí, señor, señor. Se aferre a su palabra. Sí, Señor. Y que la usen con, con un espíritu su, de verdad. Toque sus corazones, Padre. Que su palabra no. Bendiga cada predicador, sea, cada hermano, cada hermana. Que haga lo que usted quiere hacer. Que abre su boca para, para sí, ministrar la palabra. Sí, señor. Así es, Padre eterno. Que lo hagan en una Jesús. sujeción total de usted, En el nombre señor. de Jesús se lo pedimos. señor Y que usted, Señor. En el nombre de Jesús. Les diga qué deben de ser. Toque vidas, toque corazones, Señor. Porque así como los estantes, discípulos eran diferentes, pasando por problemas de salud, Señor. Pablo o sea, no predicó padre, igual que, que, que Juan, ni que Pedro, de su Santo, ni señor. que Marcos, ni que Lucas. Vaya, Pero cada uno toque de señor, ellos toque, señor, era diferente. Toque en el nombre de Jesús, toque, señor. Pero cada uno de ellos hizo toque, toque, lo, lo Jesús, que tenía que hacer. Padre, así cada siervo suyo. Sí, Señor. De cada sí, denominación, de cada doctrina, En sus manos los ponemos, Señor. <coughs> los misioneros. Solamente, Señor. señor que andan en vidas. diferentes, diferentes países con tantos peligros, Padre. Usted y mi Dios, protéjales, Señor. Usted, proteja, usted haga su obra bendita. Proteja señor, en la vida de ellos. Sí, Señor. Capacitándolos en el nombre de Jesús. Y enseñándoles. Y en el camine, de Jesús el de camino que puede llevar a la, la a la salvación y a la vida eterna, sí, Señor. En Cristo, glorificado Jesús. sea su nombre. Y Padre, oh, mi Cristo. y cualquier otra necesidad que exista, <coughs> sea de salud, la honra de bienestar, la gloria, señor, sean dadas a usted, sea financiero, sí, mi Cristo. sea moral, espiritual, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, Padre, nada imposible hay para usted. Toque, toque las vidas de las personas. Por el tema de hoy, el Señor. El poder de su Espíritu ¿Qué Santo, que haga? Señor. ¿Qué quieres que toque, os haga? Señor. Señor. Sí, mi su palabra. Sí, Señor. Y ustedes a cada quien conforme a su propia necesidad. Sí, Padre eterno. En sus preciosos manos. En el poder de su nombre de Cristo Jesús, señor, señor. A todos Y a usted no, le damos honra, sí, le damos gloria. Sí, y le damos sí, la alabanza, honra, gloria, alabanza Padre. en Cristo Jesús sí. sean dadas a usted solamente Aleluya. a usted Padre Aleluya. en el nombre de Jesús Amén Amén sí, amén. amén y Amén, amén. ay mis amén. amados amén. ya 52, casi 53 minutos Gloria a Dios Gloria al Señor bueno el Señor sabe todas las cosas sí. bueno no podemos limitar su palabra así es Bendiciones mis amados Que Dios les le bendiga Los que acaban y... de llegar ahorita es, Escuchen desde el principio eh, O retrocedan un poco el, el video y, y escuchen un poco más Porque terminamos con esta oración Así es Que el Señor les bendiga Un fuerte abrazo Sus amigos Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Y compartan, compartan este video Sigan compartiendo estos videos Y permitan que Dios os bendiga vuestras vidas. Así es. En Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones.